saludos especiales dios te bendiga tenemos que hacer la cosa con mucha calma y cuidado para después revisar y corregir lo que esté equivocado para que todo quede bien hecho así no habrán remordimientos a futuro tranquilo el mundo es suficientemente espacioso para vivir en una burbuja particular y dejar en libertad a los otros para que vivan como quieran pero que no lo molesten a uno si uno debe ayudar a alguien ese alguien es uno mismo voy a cagar. Eso es bueno. Se recomienda no hablar sobre las cosas personales, porque en cualquier momento llega alguien, y utiliza esa información para dañarlo a uno. Así ocurrió con Sansón, fue engañado por Dalila, por los filisteos, y al final le quitaron su fuerza, y lo alejaron del camino que estaba preparado para él. Entonces, revelar secretos personales, es un gran error, que no hay que cometer jamás. Solo limítese a saludar. Lanzar un cumplido, para luego agradecer y despedirse. Dios nos va a bendecir. Si cumplimos fielmente sus consejos. Y seguimos sus consejos e instrucciones. Al pie de la letra. Que sigas teniendo un gran día. Primer out. Hola, ¿todo bien? Segundo out. Esa sonrisa hermosa que tienes. Me motiva a seguir avanzando. Gracias por eso. Tercer out. Hablamos después. Porque tengo que atender un asunto. Saludos especiales.